Miren lo que aprendí a hacer con mi barriga. Mamá, está bien ahí. ¿Uey? Oh no, está bien mm. ahí. Sabrá y, Dios que droga, y, se dieron uh. ahora y todo.